Hola amigos, bienvenidos a La Cocina de España, hoy estamos aquí en Atocha y estoy esperando porque vamos a hacer una excursión. Vamos a ir a una finca y aparte vamos a comer con el chef Roberto Capone. Las fincas que están aquí abajo son las fincas de, de, de invierno. Entonces, eh, todas las vacas, nosotros tenemos una explotación de unas 300 vacas uh -huh. y las vacas en invierno están aquí, paren aquí, las, las cuidamos aquí, las echamos de comer y las, luego cuando empiezan a parir a partir del mes de octubre, septiembre, octubre, luego la quitamos los terneros, que son los terneros que van al cebadero y luego las vacas, en, como os he dicho, pues en el verano pues suben a las sierras, son pastos de sierra son pastos de, de la Comunidad de Madrid, son fincas que los arrendamos a la Comunidad de Madrid y pasan allí el verano. Y luego, pues según este, el, el tema de, de la comida, pues están más o están menos tiempo. Normalmente luego ya cuando llega el frío se bajan ellas solas. Y luego las colocamos aquí en las fincas y los echamos fíjense, los que y, y, y ah, todo así. Si queréis vamos, vamos andando un poco por allí. No. Y las cambiamos a otro Cuando pasos. crees que esto viene, eso. Mira, ya están, ya están al borde también. sabes <risa> que estás aquí o qué? Sí, ¿no? Sí, sí. sí no. Estás hablando de que estamos o sea, la De todos los que estoy ahora sí. mismo, no, no, ya, no, te, no, ya te sacan. A mí no, pero vamos, en cuanto a mí se ha el autobús, ya pues. No <risa> Las vacas en cuanto a eso, pues. <risa> Aquí estamos en el cebadero. Aquí tienen la comida, tienen el pieza de inscripción. Sí, sí, no. Hasta que empieza su. A... Ya se racionan ellos déjanos Esto es lo que decía yo del de cruce industrial, es decir, cuando están en el charolés, pues salen con este pelaje. Vamos a comer en el restaurante de UTI. Pues es que hay un parking ahí. Aquí está el Che Capone. ¿Qué está ya con Concha Crespo. El gran Roberto Capone. Eh, eh, a trabajar, que me hacen trabajar. ¿peto esto qué Y aquí en el Lutín. En el restaurante Lutín el amigo sí. Rafa and Company. La gente no pensaba, lo que sabe la gente. El de, sí, aparte, aparte de aquí el, el de aquí que, que ganó Cuando el... me dijo que tiene una cámara, gente con una tablet móvil y yo joder, que marrón Es ¿no? una presión ahí, ¿no? Claro, no, eso es una grabación. Me ¿eh? llevo con hamburguesa y. No tienes malditoño, eh.